¡Qué ¿Cómo más majo! Oh. Yo he dormido en la entrevista de trabajo la botella, la Y tres Te hablo yo directamente, ¿no? Y tres Vamos a ver Si os pillan con el cuchillo de la mano... Es que no me sale la cena. Si os pillan con la cuchillo de la mano... Estabéis troceando el pollo Por Mientras os voy a perder la. Es así de sencillo Así que adelante Y tres si queréis ser los mejores, mayor... Mira, do... no sé, no sé. No, no, no, desde... No. Y tres. Pero, espera, espera. Hoy vamos a hacer no, una prueba es que, que porque... conmigo... Vale. Joder, 30 metros, ¿cómo lo vas? a 30, 30 met... metros. La qué? Vis... <risa> Ah, hoy salido los ha salido la vía, la se mal A la de dos y a la de tres. ¿Y a la de tres? ¿Quién ha dado? ¿Quién ha <risa> eh, dado? Lleva una bola en la bandeja. <risa> <risa> ¿Qué cara de tirano? ¿eh? <risa> ¡Es que está ahí! Y tres Y tres Yo creo que sí No, me leado, no era así, perdón no, no, ¿Y por qué no le convences para que no lo haga? ¿Lo has visto en clase? Con un talento natural para esto. ¿Y qué piensas hacer? Pues no lo sé. <risa> Hay un pequeño problemilla. Es que no estaba bien gracia. <risa> o entonces... Joder, es que ya... Pues no lo sé. Porque se me ha ido el texto. <risa> <risa> <risa> mis padres se luego a matar a mí, para quedarse con todo el dinero. ¿Quieres saltar la deuda para Me toca a mí. ¿Sí? conseguir el dinero, él te tiene que matar a ti, ¿no? Pues entonces, solucionalo cara a cara. ¿Y luego qué? Luego le envenenas. Con él. Solucionarlo cara a cara. Para matarte, joder. Casi va a caer de inmediato. Y adiós al problema. Porque digo casi? casi. Y va a caer prácticamente de inmediato. Hasta luego el problema. Ya ha quedado ¿Sí? Era necesario. ¡Vamos, con los buenos amigos, amigos que la primera una... <risa> no se parece a la orquesta con dragón alguna no, que no, no, no, no, Lo que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yo no, no, no, no, no, no, no, eh, te cuento uno, para que vale, cuentes sí, sí, sí. ¿Qué es un boomerang que lo tiras y no vuelve? Un palo. ¡Un palo! <risa> Venga. Tienes un en el baño. Te quedas así. <risa> <risa> Con esos pelos de lo que <risa> pasa. Uy, perdón. Pásala. Con los pelos así por fuera, ¿no? no para que se te caiga se te taquillo. Sí, sí, se ha sí. Te queda así mientras te tira contrario. Candidatos. Vais de puta madre para ti. <risa> Venga. Debéis recordar que desde que habéis entrado en esta academia tenéis una deuda para con ella. Venga. Debéis de recordar... Venga, empieza. Para ello, el dinero que ingreséis en vuestro primer trabajo, como el Mario Domos, lo donaréis para nuestra más academia. <risa> No te veo muy entregado, candidato. ¿A qué se refiere? No te veo, te veo muy sorprendido de lo que hacemos por aquí. No te veo yo. <risas> candidato, no te veo muy entregado. ¿A qué se refiere? <risas> Suerte en la vida. <risas> tres. Oye, vamos a ir a tomar una caña y a lo alcalado. ¿Te vienes a...? No, perdón. <risas> Mira, claro que está, está. Dale, estamos en cuadra. sí. Cuando se Una, dos. Perdona, tienes un momento. Sí. <risa> Creo que vais a cortar. ¡Ah, <risa> <¿Qué? risa> la siguiente vídeo <risa> Gracias, además es aquí en la ciudad. ¿De qué se trata? ¿Les conozco? No creo. <risa> <¡Saltateamos> ya, <tú! risa> sí. ya se lo están gastando en dinero para mayor. <risa> ¿Se ha oído la la para... <risa> Sí, además me quito un peso de encima, así pagaré la deuda con la academia. Y estos pobres incautos no saben lo que se deben encima. ¡Fuuuu! <risa> ¡Ey! ¿Qué pasa? Bien, tío. <risa> ¡Cravático! ¡Candidato! ¿No sabes que no puede entrar nadie a la representación? No. ¿No? ¡Ey! No, sí, no. ¿Qué pasa, tío? Nada. Espera, ¿Qué? ¿Qué te... hola ¡Hola! pues ha la... quedado. ¿Dónde se ha! ja! ¡Nacido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nacido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ese día me esperaba la mayor sorpresa a la que jamás me había enfrentado. Creo que merece la pena que lo grabemos. Vamos a mojar a Mariano para que parezca que está bien sudado. ¡Ay, qué calentico algo. Mariano se está preparando para hacer Gremlins 3. Me estoy convirtiendo ya. Bueno, calentico, calentico, yo... Yo noto fresquete. Cuando... Ah, ya miramos.